chicos el otro día hice un sorteo de 2000 pavos por el especial 5000 suscriptores y lo prometido está hecho vamos a copiar el link del vídeo y los comentarios como os prometí va a haber dos ganadores vale y 10 suplentes por si acaso no me contesten los ganadores bien chicos 100 1113 comentarios detectados 30 comentaristas diferentes de 30 van a ganar dos vale vamos a hacer más sorteos, o sea, si vienes tarde a este canal, suscríbete, porque vamos a hacer más sorteos, ¿vale? Es el único. 3, 2, 1... No quiero ni ver, no quiero ni no, no me lo Es increíble, chicos. Ha ganado mi novia, pero... Mi novia no tiene Fortnite No vale mi novia, ¿vale? No vale mi novia Así que voy a coger el sustituto Mira que no sabía que iba a ganar mi novia, tío Chicos, ha ganado Perry Ornitorrinco ¿Vale? Dios, con el comentario Dios Pues has ganado los pavos Así que coméntame en este vídeo, bro Y te contactaré Y el suplente de mi novia Fútbol 2.0 Danitz, eres el mejor